Bienvenidos, hoy por primera vez estaré recibiendo llamadas. Llamen ya a 55555C6 y den ideas para vídeos. Ate la E, a Parece que solo recibiré bromistas, mejor reviso Twitter. Por cierto, esa intro fue hecha por AlexFX, suscríbanse a su canal, el hace intros gratis, su canal estará en la descripción. El pasado define el futuro, seguramente tu profesor de historia te dijo estas palabras alguna vez, y de hecho tiene razón, ya que todo tiene su primera versión. Desde la primera forma de trasladarse, que era a caballo, luego inspiró a Nicolás Kugnot a crear el auto, para trasladarse más rápido. El mundo de los videojuegos no es una excepción, como ahora jugamos Call of Duty, hubo un primer shooter en el que se inspiró este mismo. Hoy veremos 6 juegos que marcaron el futuro, empecemos. Dragon's Tumper. El primer RPG en una consola fue Dragon's Tumper lanzado para la Atari 2600, en el año 1982. Otro de los primeros RPG. Este videojuego revolucionó la industria de videojuegos, al ser el primer videojuego de rol. Abriéndole la puerta a juegos tan memorables como Final Fantasy, The Legend of Zelda, Modern, The Secret of Mana, Super Mario RPG, Earthbound, Fallout, Skyrim, Dark Souls, Mass Effect, entre otros. Ahora, cada vez que juegues uno de los juegos mencionados anteriormente, recuerda pensar que si no fuera por Dragon Stomper, probablemente no lo estarías jugando. Pong. Pong fue un juego de la primera generación de Atari. Este fue el primer videojuego en salir en una consola de videojuegos, su jugabilidad era simple y no te comía la cabeza, era un punto blanco que se desplazaba por la pantalla mientras los jugadores tenían que atajar con unas barberas que se controlaban en el control, si el jugador no atajaba el punto blanco, un punto era agregado al rival. Este juego fue lanzado al público en noviembre de 1972, por Atari, para la primera consola del mundo, Magnavox Odyssey. Este juego marcó un antes y un después y definió la diferencia entre Arte y consola. Si no fuera por este juego, y más específicamente por esta consola, tal vez, aún hoy en día, tendríamos que ir a un arcade para jugar a GTA. Space Probablemente, alguna vez hayas jugado a un videojuego de PC. Y nunca te preguntaste, ¿cuál fue el primero de estos videojuegos? Spacewar fue un videojuego considerado el primer juego interactivo de ordenador. Desarrollado en 1962 para el ordenador, MIR PDP-1. El juego básico de Spacewar. Consiste en dos naves espaciales armadas, llamadas la aguja y la cuña, que tratan de destruirse mutuamente sin caer por la fuerza gravitatoria de una estrella. Las naves disparan misiles, que se ven afectados por el campo de fuerza, curvando y ralentizando su trayectoria. Ambas naves tienen un número limitado de misiles, y combustible. El hiperespacio puede ser usado para esquivar los misiles enemigos, pero la salida de este, se ubica siempre en un lugar aleatorio, y se incrementa la probabilidad, de que la nave explote en cada uso. El juego también inspiró de forma bastante directa los primeros juegos de máquina recreativa, operadas con monedas. Concretamente, en el 1971, Tutti Bill Pitts crearon un prototipo de recreativa llamada Galaxy Game. Alrededor del mismo tiempo, un segundo prototipo de recreativa comercial surgió. Computer Space, desarrollado por Noral Bushnell y Ted Dabney. El 12 de marzo de 2007, el New York Times publicó que Spacewar. Había estado incluido en una lista de los 10 videojuegos más importantes de la historia, por ser considerada en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde acabó siendo aceptada y configurando las figuras iniciales de un canon de videojuegos culturalmente importantes. En mi opinión no incluir Spacewar, sería injusto para lo grande y expandido que se puede considerar este gran juego. Adventer Atari. Este parece un videojuego RPG, simplón y viejo. Pero si llevas un pequeño punto invisible a una zona oscura llegando a un lugar sin sentido e invisible, estarás en una habitación secreta, que dice, creado por, Warren Robinet. esto parece aburrido, un simplón juego antiguo, con un simplón secreto. Pero este no es solo un secreto, es el primer secreto escondido en un videojuego, en toda la historia. Este secreto es bastante difícil de encontrar. Empotrado en la pared sur de una cámara sellada, accesible solo con el puente, se encuentra un píxel invisible, que puede levantarse como un objeto más, el punto gris no es realmente invisible, solo que tiene el mismo color del fondo, y puede visualizarse con facilidad si se coloca sobre una pared normal, al llevar el punto gris al extremo derecho de la pantalla del corredor, ubicado justo debajo del castillo amarillo, mientras están presentes otros objetos de colores diferentes, produce que la pared se vuelva invisible, permitiendo al jugador, entrar a un cuarto secreto donde se lee la frase del creador Created by Warren Robinetto en español, creado por Warren Robinet. Aunque no fue el primer videojuego de búsquedas, Adventure fue el primero programado para una consola doméstica. Los lugares, castillos, laberintos, cuartos secretos, y oscuras mazmorras, objetos, llaves, espadas, y tesoros, y monstruos, murciélagos, dragones, fueron también únicos en el mundo de los videojuegos, y posteriormente pudieron encontrarse en juegos como Aunted House, The Legend of Zelda y Final Fantasy. Aunque significativamente más simple y pequeño que estos dos últimos juegos, Adventure es en ocasiones descrito como su precursor espiritual. También fue el primero en permitir al jugador contar con una variedad de artículos seleccionables para usar en cualquier momento. Adventure permitió al jugador soltar un objeto para levantar otro sin necesidad de escribir ningún comando como se había hecho hasta entonces. Además el concepto huevo de pascua de este videojuego, es la base del libro Ready Player One, de Ernest Kline, en la que un diseñador ficticio de videojuegos, James Halliday, ha dejado en su super simulación, Oasis, un huevo de pascua similar al de Warren Robinette. En su testamento declara que aquel que encuentre el huevo de pascua, heredará toda su fortuna. Probablemente si vieron la película actual, se emocionaron al ver a Adventer en este top. y quien no ha disfrutado de alguna entrega de half-life o call of duty o doom si hablamos de algo más retro la verdad es que estos juegos tienen algo en común todos estos juegos son shooters pero cuál fue el primer shooter bueno tendremos que volver unos años más atrás aproximadamente a 1974 donde steve coley estaba diseñando el primer videojuego shooter de la historia me hizo War fue un videojuego en el cual el jugador se desplaza por un laberinto lleno de enemigos que se mueven hacia atrás y adelante y que giran a la izquierda y a la derecha. El jugador se desplaza por un laberinto lleno de enemigos que se mueven hacia atrás y adelante y que giran a la izquierda y a la derecha. Los jugadores van ganando puntos conforme aciertan con sus disparos a otros jugadores y los pierden cuando son abatidos. Lineblack PDS 1 por ser una computadora central permitía hasta 32 jugadores jugar simultáneamente. El sistema de juego se muestra simple comparándolo con los estándares posteriores. Los demás jugadores tienen forma de globo ocular. Cuando un jugador ve a otro, puede dispararle. Ocasionalmente, en algunas versiones, también puede aparecer un pato. <risa> Aunque se suele dar por correcto que Wolfenstein 3D fue el primer videojuego de disparos en primera persona, podría decirse que el real pionero de la perspectiva en primera persona fue war aunque, efectivamente, no sería hasta Wolfenstein 3D y, sobre todo, Doom, cuando el género se hiciera popular. Además, el creador de este juego, basándose en las técnicas de batalla y jugabilidad de este juego, colaboró en el juego conocido como Spasim, abreviatura de Space Simulation, está considerado como el primer videojuego 3D de disparos en primera persona multijugador en red, y ojo, primer juego de disparos, multijugador. Spasim salió después de Macewar. Meizwar al ser un juego con la posibilidad de jugar en una partida, con hasta 32 jugadores al mismo tiempo, se puede considerar el primer videojuego multijugador de la historia, pero no fue el primer videojuego en usar internet, ya que se jugaba todo desde la misma computadora. Y Meizwar se hizo en colaboración con la NASA ya que Steve Conley subsecuentemente trabajó en las primeras versiones del Mars Exploration Rover para la NASA, y encontró que su trabajo de perspectiva en 3D en Maze War era útil para este proyecto. Maze War originó y extendió un gran número de conceptos usados en miles de videojuegos. Tanto su innovación como la combinación de estos elementos creó un conocimiento previo que permitió que miles de videojuegos fueran desarrollados posteriormente sin preocuparse por disputas sobre propiedad intelectual relacionadas con estas características. TENIS PARA DOS, O TENIS fortu. ¿Qué? ¿Tennis for Two? ¿Por qué este juego? Bueno, verás, este fue el primer videojuego de la historia. Eso es falso, Tennis for 2 no fue el primer videojuego, el primer videojuego fue, o, x, o, un videojuego que era de 3 en cada, y se trataba de ese típico juego que jugabas, cuando te aburrías con tus amigos en clase. Ah, déjame acabar. Sí, es cierto que Tenis For Two no fue el primer videojuego, fue el segundo, pero al menos Tenis se vea algo entretenido, y además a diferencia de O, X, O, este juego puedo bajo mi criterio, considerarlo, el primer videojuego original, debido a que OXO, -O no tenía nada original, era ese juego aburrido que tú mismo dijiste, eso estaba inspirado en algo completamente simple, y de fácil programación. Tennis for Two estaba inspirado en la simpleza del tenis para dos, y fue revolucionario usar el concepto deportivo para los videojuegos, es decir, que si el primer videojuego hubiera sido algo tan simple como ajedrez, y simplemente este círculo vicioso de hacer juegos sin clones, Atari no hubiera creado Pong, porque sí, Pong se inspiró en Tennis for Two y probablemente, los juegos que ahora ves en Playstation, Xbox, Nintendo etc, quizá no existirían. La razón por la que este juego supera a todos en el top, es porque esto no solo marcó el después a los videojuegos, marcó a los videojuegos de modo permanente y importante, si no fuera por este videojuego, quizá no habría videojuegos entretenidos en la industria. La jugabilidad era algo simple, como Pong ya que Pong se inspiró en Tennis for Blue, el juego constaba de una línea horizontal, que era el campo de juego y otra pequeña vertical en el centro del campo representando la red. Los jugadores debían elegir el ángulo en el que salía la bola y golpearla. A pesar de que Tennis For se convirtió en el foco de atención las dos únicas ocasiones en que fue mostrado al público que acudió al cabin National Laboratory, y Jim Botan nunca se planteó patentar su creación pues no la consideró de importancia. De haberlo hecho, se hubiera convertido en una de las personas más ricas del mundo. Así que recuerden niños, si alguna vez crean algo nuevo no importa insignificante que sea, Paténtenlo y vuélvanse ricos. Por cierto, la Wikipedia de este juego está tan vacía que no pude conseguir más. Bueno, este top llegó a su final, hora de los saludos. Un saludo para, Antonia Curiqueo, y Segoviano, Sofichan, y, Solcrack, Wii. Si quieres un saludo, simplemente suscríbete, yo revisaré mis suscripciones recientes. Esta nueva intro fue creada por AlexFX, sé que ya lo dije, pero, lo vuelvo, a decir su canal está en la descripción. Por cierto, el guión de este video se encuentra en la descripción, para que puedan observar cómo era el guión. También síganme en Twitter como arroba level locudo, estaré publicando novedades. Por cierto, no encuentro a Sandormo en la casa, seguro está por ahí vagando, en lugar de editar. Recuerden suscribirse y lo que sea. Dios mío, qué m*** de despedida acabo de hacer. Jare una buena a otro para recompensarlo. No, sigue siendo una... M